Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la tercera sesión de las jornadas doctorales organizadas por estudiantes de doctorado en literatura de la Universidad de Chile que se titula Repensar la investigación literaria en tiempos de crisis. Este espacio busca generar una instancia para que estudiantes de programas de doctorado en literatura y académicos y académicas compartan y dialoguen sobre sus líneas temáticas desde una reflexión crítica. En este sentido, a lo largo de estas sesiones nos hemos reunido en torno a las siguientes preguntas. ¿De qué manera socializar las investigaciones en este nuevo contexto? ¿Es necesario repensar la investigación literaria para el futuro? ¿Cuál es la función social de nuestra disciplina? Y por último, ¿es posible acercar a lo público lo que se produce en la academia? Hoy, al mediodía, asistimos al conversatorio entre dos egresadas del Programa de Literatura de la Universidad de Chile, Claire Mercier y Fernanda Moraga, que fue titulado Investigación y posibilidades de descentralización de los estudios literarios en Chile. Y en este momento damos inicio a la segunda mesa de trabajo propuesta por estudiantes del Doctorado en Literatura de la Universidad de Playa Ancha y que tiene como título Sobre la función social de la literatura. Yo soy Macarena Vallea, estudiante del Doctorado de Literatura de la Universidad de Chile y voy a oficiar como moderadora externa de la mesa. Antes de comenzar, agradezco enormemente a Álvaro González quien hace posible que esta actividad sea transmitida en vivo mediante la plataforma de Facebook Live de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra institución. Ahí mismo ustedes, auditores y auditoras, pueden realizar sus preguntas en torno a esta discusión. Eh, los participantes de esta sesión los voy a presentar en orden de sus intervenciones. Luisa Edombrosetti es candidata a doctora en literatura hispanoamericana contemporánea, magíster en literatura chilena e hispanoamericana de la Universidad de Playa Ancha, es profesora y licenciada en filosofía y educación por la Universidad de Valparaíso, es docente de educación media y escritora, Actualmente se dedica a la investigación como tesista en el Fondicit regular Los Nudos de la Memoria, el Testimonio Chileno y venezolano Contemporáneo a cargo de la doctora Daniuska González. Sus áreas de interés son la poesía chilena de postdictadura, Testimonio y, vi y Violencia perdón, sobre el Cuerpo de las Mujeres. El título de su presentación es Reconstrucciones al interior del género testimonial, la condición facticia en algunos testimonios chilenos sobre la dictadura. Nos acompaña también Patricia Péndola Ramírez, candidata a doctora en literatura hispanoamericana contemporánea por la Universidad de Playa Ancha. Es magíster en literatura chilena hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Licenciada en literatura y lengua hispánica y profesora de castellano por la misma casa de estudios. Se desempeña como docente en lengua y literatura en educación media en el Colegio Alemán de Valparaíso, con especial énfasis en las áreas de pedagogía, coordinación y jefatura del Departamento de Lenguaje. <coughs> perdón Actualmente desarrolla la investigación en el ámbito de narrativa postcolonial desde la perspectiva de la literatura comparada. Además, forma parte del equipo de la doctora Dayana Dacimento dos Santos, que dirige la Cátedra Fecnau de Magalhães, vinculada al Instituto Camões y en el proyecto CONICIPAI de subvención a la instalación en la Academia. Su presentación se titula Miradas Postcoloniales y los Tiempos de Crisis. Enrique Cisternas Rossell es estudiante del doctorado en Literatura Hispanoamericana Contemporánea de la Universidad de Playa Ancha, es profesor de lenguaje y magíster en literatura chilena e hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sus líneas de investigación estudian las expresiones de la literatura en entornos digitales y hoy nos va a presentar eh, su investigación que se titula Literatura expandida y poéticas de la expansión en la literatura digital latinoamericana. Por último... Contamos con la presencia de Cecilia Olivares Coy, quien va a oficiar como moderadora interna de la mesa. Cecilia es candidata a doctora en literatura hispanoamericana contemporánea de la Universidad de Playa Ancha. Es licenciada en educación de la Universidad Andrés Bello, profesora de literatura y lengua por la misma casa de estudios y licenciada en literatura creativa por la Universidad Diego Portales. Se desempeña como docente en lengua y literatura en Educación Media en Viña del Mar y Educación Superior de la UNAV con experiencia y especialidad en las áreas de enseñanza de la literatura, literatura hispanoamericana contemporánea, crítica literaria y literatura chilena contemporánea. Actualmente desarrolla sus investigaciones en torno a la narrativa hispanoamericana contemporánea con especial énfasis en el estudio de la imagen la narrativa y el cuerpo para la narratología de la violencia política. La investigación que nos presentará hoy se titula Narrativa e imagen fotográfica, formas y dispositivos para una narrativa de la violencia. Nos dejo entonces en eh, acompañados de Cecilia, quien va a moderar la mesa. Gracias Macarena. En primer lugar agradecer el espacio eh, que se nos ha dado para poder presentar nuestros trabajos y así también poder nutrirlos con, con el diálogo que se genere en la mesa. Para partir voy a dar la palabra a Luisa Brosetti, que nos va a contar sobre su proyecto Reconstrucciones al interior del género testimonial, la condición facticia en algunos testimonios chilenos sobre la dictadura. Buenas tardes. Quiero agradecer también esta oportunidad de escuchar también y compartir los trabajos doctorales. Es un poco largo el título de, de mi investigación, así que voy a tratar como de, de explicar un poco a partir del título, ¿cierto?, de lo que estoy trabajando. Eh, voy a compartir. <coughs> ya, dentro de este título hay palabras que son muy importantes que es, por ejemplo, la condición factice eh, que van a tener los testimonios chilenos sobre la dictadura. ¿ya? Y parte, ¿cierto?, eh, posicionando también el género testimonial. ¿ya? Como un género híbrido, mestizo, un género que se nutre de otras disciplinas, de otros géneros. Entonces, eh, también irrumpe desde ahí para comprender que cuando hablamos de testimonios siempre pensamos en las víctima, ¿ya? en las personas que han sufrido tortura, en este caso en la dictadura chilena, personas que desaparecieron, eh, personas que murieron, eh, y los testimonios que hemos conocido, que son abundantes, eh, se nos presenta siempre el testimonio, ¿cierto?, en la voz de la persona que ha padecido su vulneración de derecho humano. Y acá en este corpus que yo trabajo, la condición facticia, voy a cambiarlo ahí, eh, se refiere a una palabra que está afectada por los hechos. ¿ya? Eso es en palabras más simples hablar de facticidad. Y en el corpus de esta investigación, lo que se toma es, primero, periodistas chilenos, ya que se han encargado de reconstruir eh, esta memoria, ya por eso esta tesis está también inscrita en, en un fondo, es cierto, como lo decía en el principio, de, de saltar un poco estos nudos de la memoria. Y la novedad que podría tener esta investigación es que la voz que se analiza, la voz que se que se estudia en este proyecto es la voz del torturador, ya o de la torturadora. Entonces, acá hay un, hay un vuelco que hacen estos periodistas escritores para mostrarnos que ya se ha refrendado ¿cierto? la historia de, digamos, de los vencidos, la historia de las víctimas, eh, ya se, se han hecho los informes de derechos humanos, tenemos más o menos ciertas cifras, conocemos los lugares de tortura, eh, tenemos de, de primera fuente a veces los testimonios de, la, de las personas que fueron vulneradas, pero es distinto cuanto el escritor se acerca a entrevistar a quien ha sido cierto condenado o está en la impunidad cierto de sus delitos, pero que claramente eh, están todos los registros y todas las evidencias cierto verificables sobre eh, los hechos que ocurrieron. ¿ya? Entonces acá el vuelco es, es muy interesante, mirarlo desde el género testimonial, porque se presentan eh, descubrimientos, ¿ya? Se pueden asociar esos vacíos que quedan bajo los pactos de silencio que hubo en dictadura. Entonces, por ejemplo, Javier Rebolledo, Nancy Guzmán y otros periodistas que se unieron para hacer un libro sobre Álvaro Corbatán, eh, encaran a estos personajes, ¿ya? Encaran a estos personajes y, y también indagan sobre el tema del mal, ¿Ya? Sobre todo tomándolo como de Hannah Arendt, de la banalidad del mal que ellos empiezan a observar eh, en estas personas que han sido sindicadas como torturadores y causantes de muerte. Usan para eso distintas técnicas, y acá ¿cómo, cómo se une con la literatura, es porque cada periodista, escritor, le adereza, eh, le da su estilo literario, a veces cuando uno está leyendo alguno de los libros de, de Javier Rebolledo, como La Danza de los Cuervos, de la Trilogía de los Cuervos, eh, parece que uno está leyendo eh, narrativa, novela solamente eh, por la forma en que, en que desarrolla él su, todo su estilo literario. Entonces, no solamente está el valor, digamos, ético que puede tener esta propuesta o epistemológica que puede tener la propuesta, sino también el valor estético. ¿Ya? los saltos de tiempo cómo se va narrando la historia eh, cómo se observa el personaje cómo se habla cierto como un mediador de este torturador ya porque lo que hace el periodista es mediar cierto el testimonio del torturador eh, y haciendo también sus propias reflexiones ya cada uno de estos investigadores lo que hace es también poner su parte subjetiva Ponerte como sujeto y poder también decir lo que ellos piensan. Eh, es muy interesante cuando leemos eh, relatos como el de Ingrid Rock, la mujer de los perros, de Nancy Guzmán, eh, una mujer que eh, torturaba a mujeres a través de perros que ella adiestraba para poder violar a mujeres, abusar de mujeres. ¿no? Eh, es muy, muy impresionante también emocionalmente ver cómo eh, Nancy Guzmán le hace estas preguntas sobre estos temas y ella, como si, sí, totalmente indiferente, o sea, para ella dice es una estupidez, algo ridículo, son cosas que se inventan, pero está el testimonio de las víctimas. ¿ya? Entonces, esa es la importancia que tiene el testimonio. El testimonio podemos ver acá en estos libros la comparación entre los registros, el testimonio de la víctima y luego en contraste con lo que dice el torturador o la torturadora y cómo se nota en ese relato esta banalidad sobre lo que tenían que hacer, ya solamente remiten a no yo hacía ciertas funciones, cierto por supuesto que niegan todo esto que tenga que ver con muerte o, o desaparición o tortura, pero eh, dicen dónde estaban, dicen dónde trabajaban, dónde, en qué lugar, cierto específico, en qué, qué cuartel estaban y se refieren solamente a su función, ¿ya? a las funciones que tienen. Entonces acá el, el, los elementos literarios son muy interesantes, porque no, no se frivoliza, ¿ya? sino que solamente se adereza el estilo, ¿cierto? se une el estilo a una propuesta que también viene desde el periodismo, ya del género testimonial. Y volviendo al tema de, de Ingrid Olderock, que creo que es un texto bastante interesante de, de conocer, ¿ya? y de leer, y de releer, es que Nancy Guzmán relata en esta parte, como de la parte estética, ¿cierto? De, de su testimonio, es, ella va a su casa, va a la mujer, va a la casa de esta mujer torturadora, y ve pegado un afiche en un automóvil que dice, yo amo a mi perro. ¿Ya? Entonces, eh, ahí nacido un man, se hace muchas reflexiones, se hace preguntas, ¿cierto? Eh, se ve intimidada también por esta persona, porque estos periodistas escritores también son intimidados. El, el año 2018, Javier Rebolledo se le presentó una demanda ¿ya? de parte de la familia de una, de una persona sindicada como torturador, torturador que de hecho está condenado por, por delito de les humanidad. Entonces... Claro, cuando empezamos a, a pensar sobre la función social, me voy a adelantar un poquito, eh, que tiene, por ejemplo, comentar acerca de estos temas que yo creo que en Chile que estamos viviendo momentos de crisis política, eh, que vuelven a aparecer muertes, que vuelve el tema de la reconstrucción de la memoria, que no hemos terminado recién este, este capítulo terrible de la dictadura, y nos estamos enfrentando nuevamente eh, a muchas vulneraciones ¿ya? de derechos humanos. Eh, cosas que no se pensaba que podían ocurrir nuevamente, las estamos viendo aparecer. Y ahí re, revuelve ¿cierto? el tema de la memoria, eh, del mal intrínseco que hay en estas personas, o de cómo estas personas, que Hanaren, por ejemplo dice, se ven personas normales, ¿cierto? un aspecto muy cotidiano no, no parecen así como unos monstruos pero eh, esta banalidad del mal hace que presenten sus acciones como si fuese un trabajo completamente rutinario cierto y no tuviera una connotación eh, como nosotros lo podemos ver a partir de los derechos humanos y a partir de la reconstrucción de la memoria ya entonces esto, estos testimonios que son mediados eh, por los periodistas escritores narradores evidencian eh, este vínculo de la literatura, esta condición facticia que tienen, porque es una palabra, no una palabra totalmente ficcional, sino una palabra apegada a los hechos. O sea, existen los hechos, existe la revelación de los hechos y la escritura de ello en el testimonio. Entonces, eh, yo siempre pensaba cuando los leía, todo este tipo de atrocidades que estaban ocultas, todos los pactos de silencio, eh, que el testimonio logra sacar, logra complementar, logra unir a través de la voz del torturador, eh, quiebra ¿cierto? La, la historia de Chile, ¿ya? quiebra esta historia de, de muerte. Como dice Nelly Richard, eh, la ausencia de sepultura es lo más terrible que le puede ocurrir a una persona, es lo que le permite vivir el, no le permite vivir ese duelo, y mediante esta, esta, estos testimonios, se pueden unir, unir versiones, verificar lo que ya se sabe, pero también mostrar a estos personajes, a estas personas, que fueron capaces de actuar sin eh, la menor conciencia de lo que se le hacía a otro ser humano. ¿ya? Y no solamente yo he estado viendo el tema del mal en Janares, sino también en, en, en otras teorías del Beni, en otras teorías también de filosofía acerca de, de cómo se puede encarar este tema del mal y también cómo las mujeres que fueron torturadas su, sufren una doble violencia, ¿ya? no solamente la violencia física, también una violencia sexual. ¿ya? Los cuerpos de las mujeres fueron cuerpos usados para la violación eh, y fueron cuerpos que, que no importan, ¿ya? Son cuerpos que no importaban como diría Judith Butler, eh, cuerpos que estaban ahí y que cualquiera, ¿cierto?, los podía tomar, eh, incluso con versiones animales, objetos, y eso hace que la condición de las mujeres sea doblemente eh, torturada en el fondo, ¿ya? Y que esas, esas heridas no solamente son físicas, son heridas morales, heridas emocionales, eh, que es necesario traer al presente, ¿ya? retornar al presente, reconstruir eh, esta memoria que a veces es muy frágil. ¿ya? Así que eso, eso me gustaría como para resumir un poco el, el proyecto y quedo por supuesto atenta a cualquier pregunta que, que quieran hacer. Gracias Luisa. Eh, yo, yo quisiera, a, a raíz de lo, de lo último que estabas señalando, me gustaría eh, que, si es que podrías desarrollar un poco la idea de, de, de qué forma esta producción literaria que nos muestra se, se reinscribe como, como una nueva forma de visibilizar el trauma y la violencia. Claro, lo que pasa es que es otra... ¿Tú te refieres porque testimonia el torturador? Claro. A eso mm. te refieres. Sí, uh -huh. mira, es súper es interesante una pregunta que me han hecho de otra forma. Eh, si, por ejemplo, un lector podría llegar a empatizar con el testimonio de un torturador, por ejemplo. Porque cuando ellos testimonian, como yo lo decía anteriormente, no testimonian sus crímenes. ¿Ya? Ellos se ponen en una posición también como que, no, yo me, me vi forzado a hacer tal cosa, yo solo obedecí órdenes. Eh, hay una ausencia de conciencia moral que, que es pero, tremenda. Y, y yo creo que es al revés, ya que esta forma de narrar es un nuevo decir, ¿cierto? Un nuevo decir que hay a partir de este testimonio, y que este género también es más amplio de lo que uno pensaba. Porque cuando uno piensa en género testimonial, Piensa solo en el relato de la víctima, en el testimonio de la víctima. Y cuando nos enfrentamos a estas otras voces, son absolutamente perversas, ¿cierto? Eh, es muy difícil que una persona pueda empatizar con ese tipo de testimonio, porque se está verificando con los hechos. Y por eso acá la condición facticia es tan importante, en esta, en esta forma de testimonio. Bien, Luisa, tremendo, tremendo tema y sin duda nos deja pensando harto también sobre eh, cuáles son los componentes que se necesitan finalmente para poder generar la justicia de estos hechos. ¿no? Al parecer, eh, cada vez que, que volvemos a recapitularlos, nos volvemos a resensibilizar y con ello también vuelven a surgir infinitas preguntas. Bien, vamos a dejar las preguntas de, de todos los expositores para el final, por lo que continuamos con Patricia Péndola y su trabajo, miradas poscoloniales y los tiempos de crisis. Ya, buenas tardes, muchas gracias Ceci por la moderación, ha sido muy grato volver a encontrarse con Luisa, con Enrique, con Cecilia también. Yo voy a plantear algo en, que es un tono bastante más distinto y bien personal, de, porque tampoco mi tesis se llama así, sino que ese fue el título que le puse a, a esta presentación, ¿cierto? Eh, Voy a compartir con ustedes también un, un PPT. Ahí. Ya el, el título se lo puse ahora, como les digo. Tengo que ver cómo es que se hace esto. Nunca me acuerdo. Se supone que hay aquí una... ¡Ay, qué tontera! Se supone que hay aquí una... Un, un... Aquí ya, aquí lo encontré. Ya, eh... Bueno, les cuento un poco eh, de qué se trata esto. Eh, yo eh, trabajé una tesis eh, en literatura comparada, eh, postcolonial, ¿cierto? Eh, que se llama así: Formas de resistencia a los discursos hegemónicos, Chile y Portugal en diálogo postcolonial. Ahora, ¿cómo, ¿cómo fue que empecé con esto? O, ¿O cómo fue que llegué a esto? Yo andaba, estaba. Había trabajado a Alejandro Zambra, la autoficción, la autoficción biográfica, ¿cierto? Eh, los límites difusos entre la realidad, la literatura, ¿cierto? Eh, la ficción y la biografía. Ese, ese era mi tema. Y cuando llegué a la UPLA, eh, conocí a Dayana Nacimiento Dos Santos, que fue la que me preguntó si trabajaría en literatura portuguesa. Y yo no, no, no hablaba portugués, nada de portugués, le dije que no. Pero. Eh, a ver, no encuentro lo que les quiero mostrar. Perdón. No, no lo encuentro. Espérense un segundito. Eh, yo, como, como, como explicaron eh, que la presentación, yo trabajo en el Colegio Alemán hace mucho tiempo. Y en el 2016, a finales del 2016, el colegio eh, me invitó a participar en un... En un en un intercambio acompañando a los alumnos de ese, de, ese, de ese nivel, cierto segundo medio creo, y me fui a finales del 2016 a Alemania, iba a estar hasta comienzos del 2017, a un pueblito en el sur de Alemania, y viajamos en diciembre para ver una feria de Navidad, esta, ustedes creen que no tienen nada que ver, pero tenemos que ver, eh, en, una, en un pueblito francés que se llama Colmar, que limita con, con Alemania, y ahí me encontré con esta... Este, esta funda de cojín de un elefante y quien vendía la funda de cojín de un elefante eh, era una mujer eh, yo creo que afrodescendiente eh, que hablaba perfecto francés y que vendía esto me demoré mucho en decidir a comprarlo al final dije si no lo compro me voy a arrepentir estaba hecho a mano, estaba despunteado a mano y me lo, me lo, me lo traje para Chile ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque después conocí a Dayana y Dayana nos pasó, entonces, eh, nos empezó a pasar literatura en portugués. Yo no leía portugués, empecé a leer teoría en portugués, me bajé un diccionario al, al, al celular, ¿cierto? Y empecé a leer en portugués y me empecé a entender el portugués. Y la primera novela que leí en portugués es, es uh, El viaje del elefante, de ahí, por eso en la. Eh, la funda, el, el viaje del elefante, y en buenas cuentas lo que yo les puedo decir es que yo me subí a ese elefante. Y ese elefante que era la literatura por, en portugués, ¿cierto? Me subí a ese elefante. La primera vez que, que yo empecé a leer este libro, venía en la micro, porque yo no manejo, yo en la micro del colegio, y leí este texto que se los puedo traducir, porque ahora puedo traducir el portugués, ¿cierto?, y dice así, ¿cierto? La reina susurraba una oración, principiaba ya otra, cuando de repente se interrumpe y casi gritó. Tenemos a Salomón. ¿Qué? Preguntó el rey perplejo, sin percibir la interpestiva invocación al rey de Judá. Sí, señor, Salomón, el elefante. ¿Y para qué quiere un elefante aquí? Preguntó el rey y algo molestado. Eh, eh, molesto para el presente, señor, para el presente del casamiento, responde la reina, poniéndose de pie, eufórica, exiladísima. Bueno, yo les cuento: la novela se trata justamente de que el rey eh, Juan eh, III de, de, de Portugal tiene que hacerle un regalo al archiduque de Austria y no tiene ningún regalo importante para hacerle hasta que la reina recuerda a este. A este elefante que tenían en un pesebre, ¿cierto? Y que les ocasionaba solamente gasto. Entonces, el, la novela se trata en el fondo del, de la travesía que hace el elefante que se llama Salomón, ¿cierto? Eh, con su cuidador que se llama Supro, que es un indiano, es un hombre que viene de la India. En el 1651 desde Lisboa pasan por Valladolid y después llegan a, a, a Viena, ¿cierto? Y y los encuentros culturales, eh, estos encuentros de, como una especie de choque de cultura entre la visión que tiene el indiano, el protagonista que es Supro y, y los, españoles, los portugueses, los españoles, los austríacos, y ahí se van viendo entonces las diferencias de cosmovisiones, ¿ya? Y, y los otros, otros tipos de, de conflictos, ¿cierto? Entonces, mi primer encuentro con... con la fuerza que tiene el trabajo de literatura comparada fue cuando me encontré con la palabra cornaca. Y la palabra cornaca, yo tenía mi diccionario en el, en el celular, bu, busqué cornaca en portugués y me salía cuidador de elefantes. Y entonces, perdón la ignorancia, pero yo no, no tenía idea, porque no tenía idea hasta ese momento que eh, Portugal había tenido un enclave colonial en la India. Y que se hablaba, se habló mucho tiempo durante largos siglos portugués en la India, y por eso la palabra conaca es una palabra que, si bien viene de un idioma de la India, eh, del Konkani de la India, eh, es una palabra portuguesa, es una palabra que manejan los, los, los portugueses. Entonces, ahí fue como la, el, la primera el primer impacto que tuve yo con la literatura eh, comparada, ¿cierto? Entender cómo se va configurando un mundo a través de estos otros eh, idiomas, de estas otras lenguas, y nos vamos acercando a la identidad o a las múltiples identidades de estas otras lenguas a través de esto que Machado de Pechó habla de las palabras fantasmas, ¿cierto? Eh, estas palabras que que solamente tienen una traducción, y, pero que son originalmente de, de otro país, ¿cierto? Bueno, y ese trabajo que hice en torno a, a la novela El viaje del elefante, me, me permitió a través de la, la literatura de Machado y Pechó, de la teoría de ellos, de la literatura comparada, compren, acercarme al concepto de imaginario, ellos exponen la manía, ¿cierto? La fobia, que, este, el rechazo a la cultura extranjera, sentir que la propia es, es superior a la cultura extranjera, ¿cierto? La filia, que es la admiración mutua final, y finalmente una otra visión, ¿cierto? Que no tiene un, un juicio positivo ni negativo y del elemento extranjero. Y esos fueron mis primeros ejes de investigación, ¿cierto? Eh, entonces después comencé con el proyecto de tesis. El, eh, tenía El viaje del elefante cierto. después eh, leí una novela de un mozambiqueño que había vivido en Goa que es el nombre del enclave postcolonial portugués que escribió esta novela O último leer de Manu Miranda la última, ¿cierto? La, El último mirar o la última mirada de Manu Miranda y finalmente la novela chilena eh, de Eduardo Labarca Butamalón que es, es el gran levantamiento eh, promovido por Pelantaro. Y ese, ese fue mi proyecto de tesis. Eh, en, en el proyecto de tesis, la hipótesis es esta, ¿cierto? Es ver de qué forma estos, los pueblos colonizados por los ibéricos, Goa, Chile, el pueblo mapuche, ¿cierto? El pueblo mapuche y el, pueblo, y el, el, el enclave en Goa, eh, de, que, ¿de qué forma eh, articulan literaturas de resistencia, ¿ya? Y entonces yo, mi propuesta era que era posible observar en las tres novelas cuestionamiento a las prácticas colonizadoras cuya persistencia se expresaría en nuevas formas de colonialismo de los poderes hegemónicos hacia las culturas consideradas periféricas. Ese era como lo, lo principal de mi, de mi hipótesis de investigación. Y la idea era poder vincular entonces la novela de Saramago, premio Nobel, ¿cierto?, eh, eh, eh, eh, europeo, ¿cierto?, con la novela del mozambiqueño ambi ambientada en Goa, que eh, no es muy conocida en, en Chile, ¿cierto? Orlando de la Costa, y con una novela chilena que de alguna manera, eh, eh, con mucho respeto, se aproxima a la, a la visión o a la cosmovisión del pueblo mapuche. Entonces, en, en, un, en, un primera, en, en, en una primera instancia, me voy a saltar esto. Eh, yo empecé con una novela, con un trabajo de tesis, que pensé, lo pensé de manera poscolonial. Y leyendo a otros eh, eh, críticos, a otros teóricos, periféricos, por ejemplo, eh, Ana Mafalda Leite, por ejemplo, eh, Silvia Rivera Cusicanqui, descubrí primero que las novelas que reivindican al pueblo mapuche no son novelas poscoloniales, no sino que son anticoloniales. Eh, descubrí también, ¿cierto?, que la, la resistencia de los pueblos mapuches se debe justamente a que eh, ellos viven una situación de colonialismo tremendamente violento, de violencia simbólica, aparte de la violencia que nosotros vemos a través de la televisión, ¿cierto?, la criminalización, criminalización del pueblo mapuche, ¿cierto?, la, la estigmatización como personas borrachas, violentas, flojas, las mujeres son brujas, ¿cierto? O son la china, son la nana, ¿cierto? Son todos ladrones. ¿ya? Es como esa la, la, la, el, el imaginario deformado de los mapuches, ¿cierto? Y frente a ello, frente a ese imaginario, la literatura mapuche, y en el caso de Eduardo Labarca, la literatura que quiere dar eh, un espacio al, al conflicto que tiene el pueblo chileno, al Estado chileno con el pueblo mapuche, quiere dar ese espacio, lo pone en discusión, ¿cierto? Entonces, eh, finalmente entre mis conclusiones es, es que si el colonialismo persiste en las relaciones globales, en la distribución de tareas y de remuneraciones, en las prácticas hegemónicas que jerarquizan saberes, el saber y la crítica, nuestra labor académica, y con nosotros en la academia y docente, es trabajar por descolonizar nuestras autopercepciones y nuestras epistemologías. Porque finalmente lo que plantea en la... En la Acá Rivera Cusicanqui habla de generar eh, enlaces sur-sur, o sea, África, Asia, América Latina, para nosotros mismos levantar nuestras propias categorías epistémicas. Eso es lo que propone Rivera Cusicanqui, ¿cierto? Y lo que propone Boaventura de Sousa Santos, que es eh, portugués, ¿cierto? Él plantea esto de que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Y pienso que nosotros eh, tenemos que abordar ese desafío, ¿cierto? De, de tener una comprensión eh, que se haga cargo de nuestra forma de ver, de nuestra forma de entender, eh, de incorporar aquellos otros saberes que no es en la lógica del cojito ergozum, que, que, que, que recogen otras miradas, otras intuiciones, otra cosmovisión, que posiblemente compartimos nosotros sin sin tener mucha claridad de que es así, ¿cierto? Bueno, eh, Finalmente, vinculándolo al, a la temática que nos convoca, la crisis del, del COVID-19 me, me llevó a, a partir, digamos, de los intereses y de los temas desplegados en la tesis, a participar en alguna instancia de, por eh, vía remota, como lo tienen que haber hecho ustedes también, Pude asistir a una lectura, eh, la presentación del libro La otra resistencia de literatura mapuche huiguiche, ¿cierto? Pude asistir también a la presentación del libro Por cima del mar de la brasileña Débora Dornelas, ¿cierto? Organizado por la UPLA. También pude asistir eh, a la exposición Cómo descolonizar mi investigación, de la de investigación de la expositora y mi amiga Monserrat Madalega Caro, ¿cierto? En el espacio que genera... Rubí Carreño, hacer cantar la maravilla, esa, esa, esa conversación estuvo tremendamente reveladora en, en esto que les estoy diciendo, o sea, citemos a eh, teóricos de la periferia, a, a teóricos que, el, el, que la hegemonía del poder académico los considera marginales, que, lo, que los relega, citémonos, conozcámonos a través de lo que plantean ellos. ¿cierto? Después tuve la posibilidad de asistir a, a, a, a una charla que dio la poeta, la poeta angoleña Kankimbu Ananas. Eh, ella estaba en Angola. Y había, Dayana había convocado gente de todas partes, de, de, de, o sea, de muchas partes, había gente de Alemania, gente de distintas partes de Chile, de Argentina, de Brasil. Y además... Eh, no solamente académicos, no solamente escritores, no solamente poetas, gente que se interesa por la literatura, gente que tiene una conversación en que incorpora la literatura y que se sienta reflejada por las problemáticas que plantea la literatura. También pude participar en el primer coloquio de Valparaíso en su dimensión transcultural, hablaron largamente del pueblo Mapuche en esa ocasión, y me tocó a mí, por instancia de, de mi profesora, eh, eh, dirigir un taller aproximación a la cosmovenía y la literatura mapuche en, la, en una universidad en Brasil. Entonces, eh, y en ese sentido, el trabajo de, de Montserrat Madariaga, cómo descolonizar mi investigación, fue súper clave para mí para poder posicionarme desde el lugar que yo hablo, que no soy mapuche, yo no soy mapuche. Eh, eh, otra persona tendría que ir a hablar, una persona mapuche que conozca, que hable mapudungún, no yo, así que... Cuando hablé con, con los estudiantes, los profesores de esa universidad, partí de esa base, mi lugar del habla es de alguien que está afuera, ¿cierto? Podría ser Winca, que si tengo alguna mezcla mapuche que no sé, puedo ser champurga, como se llaman ellos mismos, a, a la mezcla de mapuche con Winca, Pero no soy mapuche. Entonces, eh, ¿de qué me, de qué, ¿cómo más podría aportar a esta conversación? Yo trabajo en un colegio, tengo una alumna que está haciendo una investigación que va a ser corregida en el extranjero, y ella está trabajando con la mujer Mapuche. Entonces, eh, ha sido súper bonito ver el crecimiento de ella, como la conversación de ambas, ella tiene 17 años, como la conversación entre ella y yo ha ido enriqueciendo nuestra, eh, nuestro, el, el, mi conocimiento, porque yo le digo, bueno, ¿por qué vas a escribir de los mapuches si tú no eres Mapuche? Porque me molesta ser rubia y que a mí me traten bien. Y que los que tienen la piel oscura los traten mal. Por eso hablo, ¿eh? por eso quiero hablar de esto. Entonces creo que en ese sentido eh, es lo que yo podría aportar. Entiendo que eh, lo que nos toca ahora es leernos, leer a nuestros autores, leer autores de la India, leer autores y críticos de África, de Latinoamérica, citarnos entre nosotros, construir un saber entre nosotros, y muy importante también, poder difundirlo a las personas que están fuera de la academia. Porque estamos todos, en el fondo, afectados por lo mismo. Por un colonialismo que no vemos, eh, que, no, no, que no, por lo tanto no filtramos, eh, y sería bueno empezar a escuchar nuestras propias voces. Ese podría ser mi aporte, Cecilia. Gracias, Pati. Bueno, me encanta todo lo que presentaste, fue eh, pues así como una, una historia. Uh -huh. y, y me quedo con, con la misma inquietud que tú, fíjate, con el tema de, de cómo, cómo descolonizar la investigación, eh, cómo también hacer este acuerdo tácito de citarnos, de, de que nuestros propios trabajos no queden ahí bajo el escritorio, de, de empezar a generar nuevas combinaciones. Me parece súper interesante esa imagen. Se me había quedado algo en el tintero. Entre las cosas que a mí me impresionó más en, te, en este trabajo de investigación es que en la novela de Da Costa, que habla sobre Goa, sobre el enclave colonial, el narrador eh, nos da a conocer un pensamiento de esta diferencia del color de la piel. ¿Por qué la diferencia del color de la piel establece jerarquía? Las mismas palabras emplean los autores mapuches en violencias coloniales en el Walmapu. En las, las mismas palabras, es imposible que se hayan leído. Sin embargo, está la misma problemática. ¿ya? Entonces, tal vez en algún minuto me dijeron, ¿cómo vas a hacer conversar esas dos narrativas tan dispares? Es que tenemos problemas comunes. Producto del colonialismo, tenemos problemas comunes. Tenemos que buscar soluciones en conjunto. Eso quería... Agregar. Lindo, y ahí también, eh, ahí como que brota, ¿no es cierto?, la esencia de, de la literatura comparada, que es hacer estas trenzas que finalmente nos dan la respuesta en el reflejo del otro. Eh, muy apasionante ese tema. Gracias, Patti. Vamos a seguir con, compañero de tantas instancias, Enrique Cisternas, con su trabajo, Literatura expandida y poéticas de la expansión en la literatura digital latinoamericana. Muchas gracias, Cecilia. Eh, buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando. Eh, un poco para enlazar en la forma en la que han ido mencionando sus proyectos de tesis, ¿ya? Eh, quisiera mencionar cómo eh, llego a las literaturas digitales, que es también con un curso de la eh, Universidad de Playa Ancha, el curso de poesía que tuvimos con el profesor Luis Correa Díaz, profesor y poeta, ¿ya? que también ha incursionado dentro de los eh, espacios de la digitalidad y la literatura ¿ya? en ese curso ¿ya? uno estando siempre como estudiante de doctorado tratando de buscar eh, cómo encauzar las distintas inquietudes que tiene uno sobre la literatura sobre las investigaciones eh, ese curso me llevó a repensar un, un, una idea ¿ya? que estuvo eh, presente casi siempre dentro de mi formación como eh, profesor y magíster y era eh, que existían literaturas eh, en el mundo electrónico, en el mundo digital, pero que eh, de alguna forma no eran tan consideradas dentro de la propia academia, ¿ya? o dentro de, de lo que podríamos decir el canon impreso de la literatura. El curso del profesor Díaz... Eh, aportó en ese sentido a, a darnos cuenta de que sí había un cierto impulso de ver, mirar, criticar, reflexionar respecto a estas formas eh, digitales, formas de la literatura digital dentro del siglo XX. ¿ya? Y yo creo que por eso, por tanto, por el, el deseo de buscar un, un espacio desde el cual hablar, respecto a esa literatura, es que fui eh, encauzándome hacia, ese, hacia esa área. Entonces, eh, centrándonos ahora en el, en el proyecto mismo, eh, mi proyecto se titula eh, Literatura expandida y poéticas de la expansión en la literatura digital latinoamericana. Un poco para... Eh, centrar el, la discusión, vamos a entender a grandes rasgos que la literatura digital es aquella que se eh, crea y se consume en entornos digitales, ¿ya? Es necesaria, digamos, la participación del lector activo y una eh, máquina o aparato tecnológico desde el cual podamos acceder a ese a esa literatura o a esa obra creada ¿ya? entonces de ahí vamos a digamos a, a, a cerrar un poco lo que vamos a entender por literatura digital y que se va a entender por expansión ¿ya? la expansión viene dada de eh, ese tránsito de la literatura hacia esos entornos digitales es decir eh, preguntarse ¿Por qué la literatura tiene que estar dentro de, de, de, tiene que tener un lugar dentro de los entornos digitales? ¿Por qué eh, es esta, eh, el, la idea de lo literario se puede producir dentro de un entorno digital? Y esa es como la, la, la idea que, que uno tiene, que al expandirse en el espacio digital de la cibercultura moderna o hipermoderna, como queramos decirla, eh, la idea de lo literario se descentra un poco con, de su núcleo impreso y transmuta o, o se vuelve otra cosa distinta al, al dejar de lado su propia naturaleza impresa y, está, y comienza a convivir con otros medios de expresión, medios que implican eh, movimiento, medios que implican eh, sonoridad, eh, medios que implican instantaneidad, coparticipación entre el lector y entre el, el, el lector y la, y, y la obra que está eh, consumiendo. ¿no? Eh, <coughs> todas esas y, y ideas que están presentes dentro del, del ámbito o de los entornos digitales. ¿no? Entonces. Eh, la idea, digamos, de que estas eh, existen literaturas que expanden su, su, su modo de ser a entornos digitales, eh, va de la mano de la idea de que estas mismas expresiones, de las, eh, que, en las cuales quiero indagar, ¿ya? Eh, presentan ciertas poéticas de la expansión, es decir, son autorreferencialmente expandidas en el modo de ser de sí mismas. O sea, ellas mismas hablan o se refieren a esa propia expansión de la literatura. ¿no? Hay una especie de eh, metapoética meta poéticas respecto a esta propia expansión. ¿no? Eh, entonces, básicamente es pensar esas, esas eh, expresiones de la poesía digital y cómo estas mismas reflexionan respecto a su estatuto eh, dentro del mundo digital. ¿no? Eso, básicamente, ah, en, en cuanto a, a los conceptos del proyecto y todo eh, eh, eh, de, de la, de respecto a las poéticas de la, de la expansión. ¿ya? Pero centrándonos un poco en la, en la idea del, del conversatorio, ¿ya? que es cómo esta literatura ¿ya? plantea cierta función social hay algunos elementos que también se tocan en el proyecto respecto a eh, cómo vamos a considerar este tipo de literatura, qué impacto tiene dentro del, del, de, la, de la sociedad, o sea, quién consume esta literatura. ¿no? Eh, <coughs> si bien eh, esta literatura está dada para eh, utilizarla junto a los medios tecnológicos, puede ser el smartphone, el tablet, el computador, ¿no? Eh, <coughs> están siempre en contacto o dialogando con nuestra tradición impresa, ¿ya? nuestra tradición eh, literaria, digamos, de, o ciertamente con el canon literario. Muchas veces están desde el, la, eh, desde el barroco español, haciendo enlaces con las vanguardias eh, históricas, todo eh, eh, es como un gran diálogo de muchos textos e hipertextos, ¿ya? Entonces, ¿cómo entra esta, esta literatura a incidir en los entornos sociales o en las formas de expresión del discurso social? ¿Ya? Si tomamos la idea de Mark Angenot, que el discurso social es todo aquello desde de lo que se habla en los medios, eh, impresos, digitales y electrónicos, y también el discurso social es una especie de eh, sistema regulador de lo que se puede decir y de lo que se puede eh, narrar, ¿ya? las literaturas digitales, en cierto modo, vienen a subvertir un poco la idea de, eh, del entorno en el que se in, inserta. Por ejemplo, existen plataformas de comunicación como Twitter, ¿ya? que tienen cierta idea de su funcionamiento. Funcionan como eh, mensajes breves, de noticias, de, de informaciones, ¿ya? pero no tienen... No en su programa en sí, en su programación en sí, no está la idea de ser una plataforma de eh, expansión literaria, pero de alguna forma hay autores que han construido relatos, han construido historias, han construido un imaginario eh, literario dentro de esas plataformas. Y lo mismo sucede en Twitter, en Facebook, en, en Instagram, que eh, el, la expansión literaria eh, desborda los límites en los que esas eh, redes sociales, por ejemplo, eh, plantean su funcionamiento, ¿no? no están pensadas o programadas para eh, la presencia de lo literario ahí. Entonces, esa es como la, la expansión que hace la literatura hacia unos entornos en los que no está pensada para estar. ¿no? Y, eh, ¿Y por qué? Necesita estar en esos entornos, es porque también son parte de nuestra vida cotidiana actual, digamos. No, nos resultaría muy difícil pensar un mundo donde ya no existan las redes sociales. Puede que existan otras formas en un futuro inmediato, otras formas de redes sociales, pero in, eh, imaginar un mundo sin internet, sin conexiones o sin eh, eh, estos enlaces... ¿Ya? Eh, es bastante eh, difícil y más, eh, eh, más un imaginario catastrófico donde eh, los impulsos electromagnéticos destruyen toda nuestra tecnología. ¿ya? Eh, <coughs> entonces, eh, la literatura viene a hablar respecto a esta condición del, de nosotros frente al, a la tecnología, cómo nos relacionamos con ella, cómo transamos nuestra vida con las tecnologías. Y estas, eh, estas expresiones, digamos, de, por ejemplo, los, los textos de, del profesor Correa Díaz, ¿ya? como este, que se si lo pueden ver acá, eh, los explicable poems, ¿ya? Eh, nos hablan sobre esa condición, de cómo nosotros eh, vivimos inmersos en el mundo con la tecnología. Lo que eso implica también de... De, de beneficioso para nosotros, como también los males respecto al, a la soledad, al aislamiento, al individualismo, ¿ya? Todas esas cosas eh, la está hablando la poesía, pero no solamente como un lenguaje común, sino que usando la tecnología para expandir el modo en la que se consume la literatura o el modo en los que yo puedo eh, eh, convivir como lector la literatura y la tecnología por ejemplo eh, un poema como el, el el fin de la cosmología ¿ya? un poema impreso como cualquier otro pero yo necesito ¿ya? de la máquina de un lector de códigos QR para poder comprender completamente el poema porque ya pasa a ser parte de eh, ese enlace, vas a ser parte del texto, vas a ser eh, un, un medio semiótico propio de este, de este poema y nosotros eh, tenemos que ser capaces, digamos, de transar qué es lo que está haciendo, cuál es el gesto que hay ahí, ¿ya? Uno de los gestos de Correa Díaz es que el lector pueda salir del texto, pueda salir de la, de la lectura lineal, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa si yo me voy al, al video que está enlazado? Y me quedo viendo cómo. Eh, eh, me quedo viendo ese documental respecto al fin de los tiempos y cómo nuestro universo va a explotar. ¿ya? Eh, y, y me olvido del poema. ¿ya? Me voy a ese. Puedo volver después al poema también. ¿ya? Y pensarlo desde ese, ese, ese documento digital que, que revisé. Volver a ver por qué estaba ahí. ¿ya? Y después puedo ver ese mismo clip, ya sea del, del fin de los tiempos o de una escena de Matrix o de una canción de Pink Floyd, puedo verla nuevamente sin pensar en el poema que acabo de leer, probablemente no sea así porque los enlaces son los que importan acá. ¿Cómo se entrelazan las literaturas? Por eso es importante también el, el hipervínculo, la hipermedia, digamos, porque es lo que importa, el, el enlace que nosotros realicemos dentro de las distintas estructuras discursivas que se nos permiten en la red. ¿no? Eso eh, básicamente es como pensar la función social de lo digital dentro de este proyecto. ¿no? Así que muchas gracias por escuchar. Gracias Enrique. Y creo también que, como hablábamos la otra vez, eh, de alguna forma estas propuestas digitales también nos, nos enfrentan a, a un nuevo escenario que también es la la democratización de, del, del ambiente editorial ya finalmente ya no hay que pasar por 800.000 filtros de muchas personas que revisen y que juzguen el trabajo antes de llegar al lector sino que también es un poco este lector el que va juzgando el que como decía Enrique o se queda en el texto o pasa o vuelve no es cierto el, el universo del trabajo literario se vuelve muy dinámico así que muchas gracias Enrique. Bien, para finalizar, eh, voy a presentar mi trabajo que eh, se titula Narrativa e imagen fotográficas, formas y dispositivos para una narrativa de la violencia. También como, al igual que el trabajo de Luisa, tiene unos títulos muy largos, eh, pero vamos a ir también eh, separando cada uno de estos conceptos para poder llegar a, a entender un poquitito de qué se trata. A ver, eh, para partir, bueno, comentar que eh, mi trabajo doctoral parte eh, inicialmente como, como la necesidad de una respuesta a una pregunta vital mía, más, más bien como biográfica. ¿ya? Eh, en mi familia, eh, mi abuelo fue ejecutado político de eh, Ferrocarriles del Estado, en San Fernando. San Bernardo, perdón. Y... De niña siempre tuve la, la inquietud de cómo poder contar esa historia. Finalmente, yo la había recibido desde muchos lugares, pero esa recepción de la historia nunca había sido lo suficientemente nutrida como para llegar a visibilizarlo. También por un tema de ranguetario yo no lo conocía, ¿eh? ya, pero sí conocí toda la vertiente de trauma, de dolor, de falta, de, de, de elipsis en la historia respecto a lo que me comentaba mi madre, mis tías, etcétera. Y, afortunadamente, llegué al doctorado de la Upla y me encontré con Daniuska González, que es una maravillosa profesora guía, es la profe guía de mi tesis, en donde ella llegó a, justamente, yo creo que no, zarosamente, al concepto de cómo narrar la violencia. Y a partir de ese momento fue como el Big Bang. Como que yo dije, no, esto es el sentido de todo, necesito poder desenlazar mi relato biográfico y, por supuesto, cuando uno intenta desenlazar su propio relato, se conecta inevitablemente con todos los otros relatos. Y de ahí parte un poco esta intención de poder dar respuesta a cómo contar la violencia, cómo acercarme al fenómeno, cómo nombrarla, cómo observar un discurso que ha sido silenciado. Y en este caso desde mi propia biografía, cómo acercarme a un discurso que incluso es desconocido, pero que necesito enlazar. Entonces, es a partir de, de ese punto que me acerco a esta necesidad de narrar la violencia, pero también eh, desde el punto de, de cómo vincular esta narración con la imagen fotográfica. Al respecto, siempre he tenido una, una relación estrecha con la necesidad imperiosa de crear desde distintos ámbitos de la plástica. Eh, por lo que para mí la imagen siempre eh, la he visto desde un punto de vista de la imagen como narración y también de la narración con, con la imagen, me gusta mucho ese juego. Y para aspectos de la violencia, la exploración de material respecto a experiencias de la dictadura que está registrado únicamente en fotografías me pareció definitivamente apasionante en cuanto de que este material ayudaba, colaboraba en la relaboración de las hipótesis, y que también en combinación con el trabajo literario generaban un discurso que era muy potente. Para eso yo eh, después de varias decisiones decidí trabajar con eh, Nona Fernández, con Álvaro Bizama, con Diego Zúñiga. En el caso de estos tres autores, teníamos la reiteración de esta combinación de la presencia de la fotografía dentro de su narración para poder plasmar, para poder extractar las vivencias de la violencia política. Teníamos relatos en donde se contaba una historia, pero muchas veces el, el narrar esta historia se combinaba con la presencia de una imagen que era descrita. Y que era descrita desde el ámbito literario, pero que en su misma descripción se trasladaba hacia el universo de lo que nosotros tenemos eh, en nuestro imaginario. Entonces, de esa forma, eh, aportaban a la recuperación de las memorias y a la revelación de lo, contado, de lo no contado. Entonces, es desde ahí que yo ingreso a poder pensar que la combinación entre narrativa y imagen fotográfica podría eh, servir como un dispositivo para la narrativa de la violencia. ¿Desde qué punto? Por ejemplo, desde el punto de lo residual, desde el punto de poder mirar una fotografía como evidencia, de poder leerla, de poder sentir lo que haya pasado y poder generar de ahí una narración. ¿Ya? Pero la narración desde ese punto se suscita como un extracto de lo que yo estoy viendo. Y eso tiene, que, tiene relación con el carácter documental de la fotografía. ¿ya? Que, que en el fondo la fotografía también eh, es imprescindible para lo que conforma el archivo histórico. Porque captura el instante, observa las circunstancias, observa la época. Permite un acercamiento mucho más intenso que eh, una narración por sí sola. ¿ya? Entonces... En esta combinación, eh, los espacios son representados de una forma distinta, ya que se advierten acontecimientos, se profundiza en ellos, la lectura se extiende mucho más allá de, de la imagen, porque también hay una condición simbólica, ¿no es cierto? Ahí aparece una infinita cantidad de posibilidades de lectura, también hay un poco dialogando con el concepto de, de obra abierta, de obra de Humberto Eco, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, con estas infinitas lecturas que también van dependiendo de la cantidad de lectores y de las experiencias que tengamos. Y, y bueno, desde lo que más me interesa es el tema de poder dilucidar las cosas que ya ocurrieron. Volviendo un, po un poquitito al punto inicial de lo que es esta jornada, eh, para mí el la labor social de lo literario se inscribe directamente en el proyecto en base a que la, las representaciones de las instantáneas de la violencia se conectan con la necesidad de revelar lo que no es mostrado abiertamente. Y esta necesidad de revelación es, es algo que está fuertemente arraigado con un compromiso ideológico, la necesidad de contar, de plasmar, de dejar de, de poner como un foco de discusión en la sociedad, también tiene que ser parte de la literatura. Y aislarse un poco también de esta concepción de la literatura como un terreno que está eh, dado únicamente a la diversión, a la entretención y a la fantasía. O sea, ¿por qué la realidad no puede ser también suficiente para poder generar un discurso que sea literario? ¿Y por qué la literatura también... Viceversa, no puede construirse en un discurso directo de la realidad y de lo que no revela la realidad. En ese punto hay, yo diría que hay un, una conexión que es inevitablemente política en, en el sentido de que también tiene que ver con, con la revelación de lo, de lo no oficial. Eh, estas fotografías no, no, no están situadas desde el, desde el discurso del oficialismo, eh, sino que tiene que ver con el margen, con lo que se quiere ocultar, con lo que muchas veces puede producir desagrado, con lo que es como ver una imagen de una película gore, es como no, lo vemos y, y nos traumamos también al mismo tiempo, pero es necesario mostrarlo también, porque ocurre, porque existió, porque, porque está ahí. Entonces, en ese espacio eh, se convierte en un espacio de, de, de compromiso con la denuncia, la narración, no es solamente una lectura, sino que también es una acusación, eh, es una escritura que no es neutra, sino que va a construir un hilo, un espacio en donde esos registros de la violencia también son un impulso moral de justicia. Y desde ese espacio es... Eh, indiscutible que también las verdades se pueden construir a partir de los discursos, pero, pero el carácter ficcional desde mi punto de vista personal lo hace particularmente interesante porque, porque la ficción no es necesariamente lo opuesto a la verdad. También nosotros podemos ir explorando desde la misma ficción para llegar a esas verdades que han sido ocultas. Yo en ese sentido me siento muy de la mano con el trabajo de Luisa, eh, porque también tiene que ver con esto de, de, de poder escudriñar en las cosas que están ahí, como por abajo, en lo que no se ve mucho. Eh, particularmente si yo comencé con este trabajo doctoral, eh, a partir de estos discursos de violencia eh, de la dictadura, y también conectado con lo que es la literatura de los hijos, eh, cuando fue el estallido social me pasó algo que, que tenía que ver con otorgarle un mayor sentido al trabajo que estaba haciendo. Eh, porque empecé a vivir en carne las cosas que estaba investigando. Muchas imágenes se repitieron, muchas sensaciones, y, y dije, no, hay una necesidad social de contar la violencia no solo desde la dictadura, eh, no solo desde la literatura de los hijos, sino también de lo que vivimos a diario. Y ahí incluso se me abrió aún más el campo de la investigación doctoral. Y fue fue tremendo porque, bueno, aparte de poder aumentar el corpus, eh, le generó un sentido vital a la investigación, que fue fue muy muy nutritivo para mí también desde ese punto. Y bueno, ya para para terminar un poco con, con el análisis que quería proponerles, eh, desde mi perspectiva personal, entonces eh, es lo que me ha un poco a, a querer generar este proyecto: el, el que no solamente la literatura sea un espacio de diversión o de producción de conocimiento, sino que también, en particular, lo que es el trabajo científico con la literatura, pueda ser un espacio de diálogo ético. De, en donde se muestran las experiencias de violencia, en donde nos atrevamos un poco a, a imaginar lo inimaginable. Ahí, por ejemplo, uno de los, de los autores de cabecera del proyecto doctoral es Didi Huberman, ya con el tema del pese a todo, también el poder comprender la realidad de un modo más complejo, el salir de la inercia y, y de alguna forma poder detener esta máquina que nos tiene a todos anclados un, un poquito en lo mismo, de, de, del silencio, de lo que cuentan los medios, de lo que se oculta, eh, una necesidad de, de, de visibilizar de una forma quizás más descarnada eh, la violencia. Y también con ello generar mayor conciencia de que en el fondo, en violencia se está, como decía Chung Han, Ahora, justo estaba leyendo un, un libro el, sobre la violencia, y bueno, parte con eso. En violencia se está siempre. El tema es que no se tiene la, la conciencia. Y yo creo que la literatura, con su función social, nos, nos saca de esa inconsciencia. Y, y por tanto, si estamos problematizando, estamos planteando preguntas, y con ello podemos generar movimientos y, y soluciones. Y ojalá que así sea. Así que, bien, de eso se trata mi, mi trabajo. Ahora quisiera invitarlos, invitarlas a poder generar preguntas. Eh, Macarena, no sé si habrán preguntas por la transmisión, o si partimos con las preguntas de parte de los expositores, si tienen alguna pregunta, Luisa, Enrique, Patricia. Yo tengo una pregunta para Enrique, o más que nada un comentario. y, y la, la, Cuando estuvimos conversando de esta mesa, también yo había pensado un poco que la, la literatura digital, estas formas digitales de expresión literaria, eh, también tienen un, conversan un poco con, con los artefactos de Parra, ¿cierto? Eh, y me acuerdo que Ceci eh, no sé si dijo, claro, como que se cuelga en la red. Y yo pensé en la literatura de Cordel quizás la literatura está siempre en plena evolución, ¿cierto? Y, y esto que se cuelgue eh, en la red, que se, como el cordel, ¿cierto? Como la literatura de cordel, me parece que, que tiene, está muy relacionado uno con otro. Igual son acciones que requieren de un lector activo, ¿cierto? Como el de, el de Rayuela también. No, puedo, no, no vamos a ser solamente pasivos en la literatura electrónica, la, el digital, la, la experiencia mía es que me invita a, para poder en, eh, acceder a todo lo que me quiere decir que es mucho, mucho, tengo yo que ser participante, ¿cierto? O sea, claro, o sea, eh, parte de la literatura digital trata de hacer una especie de genealogía de su de, de su tránsito muchas veces colgándose, de las, colgándose tomando el, el, el concepto que planteas de eh, la experiencia presiones de la vanguardia, eh, en todas sus posibilidades que podía ofrecer en su momento la, la, la hoja impresa, ahora tratando de experimentar, que eso es como una de las cosas fuertes del, de las eh, narrativas o sea, las literaturas digitales, que es eh, ver el, el, el computador, el, el entorno digital como un laboratorio de experimentación estética, finalmente, ¿no? Donde... Eh, pueda, digamos, hacer, no solamente eh, participar a un, un texto, ¿ya? sino que distintos otros medios de expresión, ¿ya? donde van confluyendo ahí y la literatura está eh, participando de esos distintos modos de, de significar a través de videos, de imágenes, de imágenes en movimiento, de enlaces, de distintos elementos, y esa imagen, digamos, que tú dices del cordel que siempre... Eh, yo creo que también está presente dentro del, del, del imaginario de lo digital, o sea, el enlace que es un, un, un recorrido, una cuerda, un, un, un ancla que nos lleva a distintos puntos, ¿ya? Y es el, el lector el que va, digamos, eh, navegando dentro de ese, de, de esos recorridos, ¿ya? No sé si eh, contesto tu pregunta o y aprovechando que tengo el micrófono, también vamos a hacerle una pregunta a, a Cecilia. ¿Ya? Eh, tú me mencionas digamos, el, el poder que tiene la, la imagen dentro de las narrativas que estás analizando. ¿Ya? Y yo eh, me pregunto si en, en, en esa narrativa el, el, el mismo texto trata digamos de potenciar la idea de la imagen o la imagen por sí misma ya es potente respecto al mensaje que está transmitiendo. ¿Cuál es el, el, el, ¿cómo, ¿Cómo conviven o discuten o se contradicen los, los, los textos y e imágenes? Bueno, ahí tú, tú llegaste a una de las, digamos, de, la, de las conjunciones más críticas de lo que ha sido el, el, el trabajo doctoral. Finalmente, eh, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Ya? Eh, por ejemplo, eh, desde la perspectiva de la imagen dentro de la narración, yo diría que es algo que se complementa. Hay una, hay una noción de, de forma y de dispositivo también, ¿ya? Que en, en donde nosotros podemos ver la imagen desde distintas perspectivas, podemos tratarla desde, la, desde el ámbito simbólico, desde la noción de resto también, como una evidencia de algo que está ocurriendo, o desde la perspectiva también, eh, por ejemplo, de de Agamben como algo que ya ocurrió. También existe eh, esa posibilidad. Entonces, eh, en la combinatoria de narrativa e imagen, es como que me colabora en esta necesidad de, de contar. Y viéndola desde la noción de la imagen única, la, la imagen para mí en sí tiene eh, inserto en una narrativa. Es algo que, que colabora en poder ver. Yo cuando veo una foto de infancia, veo esa foto, y esa foto a mí me está contando algo. Yo lo voy descifrando. Por ejemplo, en, en Ona Fernández, en la novela Chile en Electric, aparece, inserta una foto de infancia en un caballo en, en, el, en la plaza de armas. Y esa, esa foto que empieza a describir, que también está... Eh, desde, desde aspectos de, formales de la edición es muy interesante porque la foto también está ahí. Entonces uno se encuentra con la narración y después tiene la posibilidad de leer la foto. Entonces eso lo vuelve doblemente interesante porque tenemos por un lado la voz narrativa que nos va desmenuzando esta foto, el contexto, las sensaciones, los aromas, los colores. Y por otro lado tenemos la foto en sí que por temas de, eh, me imagino, relativos a la edición estará en blanco y negro. O si fue intencionado no lo sabemos, habría que preguntarle ahí. Eh, y yo puedo volver a leer puedo hacerlo por separado o puedo entrecruzarlo tengo esas dos posibilidades como también ocurre por ejemplo en Visama, donde yo tengo una foto que está descrita narrativamente en el texto, por ejemplo en el brujo ahí no tengo la foto, no tengo la imagen pero tengo la descripción narrativa que me traslada a el espacio de la imagen fotográfica y entre ambas surge esta explosión de información y de posibles lecturas. No sé si me expliqué bien con la... Después. O sea, eh, sí, eh, me parece uh -huh. buena, digamos, la, la alcance. Porque ya también dentro de los entornos digitales está esta idea, digamos, cómo con, convive el, la textualidad con, con los otros medios, cómo se claro. complementan, se, cómo discuten entre sí, o cómo chocan entre sí eso, esos distintos medios de, de expresión. Como tú dices, en algunos casos se potencia, y uno tiene su propia narrativa y el otro también tiene su propia narrativa, y en esa conjunción existe esta idea de expansión también, como lo planteo. Muchas gracias. Sí. ¿Más preguntas? Macarena, me... Me he mostrado un comentario, más que una pregunta. ¿ya? Eh, sobre Bruno Vidal. ¿ya alguien comenta, por ejemplo, escribe desde la perspectiva del torturador. En claro, el caso de la, de la poesía de Bruno Vidal, en de de que él escribe, él está haciendo una personificación. ¿ya? Eh, él está tomando un lugar, ¿cierto? En, en, en una voz, está usando una voz para reflejar, ¿cierto?, a cómo se refieren al mundo, cómo ven el mundo, las visiones del mundo que tienen los torturadores y las torturadoras. Y de esto resulta a veces chocante cuando uno lo, lo lee, ¿ya?, sin conocer como el, el contexto. Hay personas que por primera vez eh, lo conocen y piensan que realmente, ¿cierto?, el escritor está hablando desde una posición, digamos, personal, ¿ya?, eh, pero acá juega mucho el elemento ficcional, porque se crea algo, ¿ya? a diferencia de las personas que testimonian, ¿ya? En, en este corpus del que yo les he hablado. Eh, está, por ejemplo, el mocito de la dina, ¿ya? Jorge Lino Díaz, que está escondido por ahí, viviendo así como paria, eh, sabiendo que en cualquier momento se o lo matan, o, o, o, o se va preso, o qué sé yo. Está el personaje de Miguel como el delator de sus compañeros en el Fanta de Nancy Guzmán. O sea, son personas que están eh, dando su testimonio, pero que está verificado por los hechos. ya sería la diferencia, ¿cierto? Como hablaba un poco Cecilia también, eh, de estos silencios. Me gustaría un poco acotar también acerca de estos silencios, porque... El silencio eh, en el género testimonial, yo lo, lo empecé a analizar en dos sentidos, ya en este del decir, cómo decir, para las víctimas era tremendamente complejo este decir, el testimoniar porque estaba el trauma, la herida, ¿ya? en cambio para el torturador, el silencio lo usa a su favor, ¿Ya? Ahí no, hay el, no está el trauma, ahí no está el duelo, ahí lo está usando. Entonces se contrastan estos silencios y, y lo que hace más, más todavía el, el pensar, ¿cierto? que el, el mal, esta, esto del mal o de, de los idiotas morales, ya que también habla Bilbeni, eh, se puede traspasar ¿cierto? una conversación frontal, eh, como si uno estuviese conversando de cualquier tema cotidiano, ya y no del peso que tuvieron los hechos. Eso. Muchas gracias, Luisa. ¿Tenemos más preguntas? A mí me gustaría hacer una pregunta que justamente surge desde el motor que nosotros tuvimos como organizadores de las jornadas que, que fue preguntarnos qué alcances o qué limitaciones habíamos tenido nosotros para desarrollar nuestras propias investigaciones eh, en este marco de la crisis sanitaria, ¿cierto? Como justamente ocurre que cuando nos enfrentamos a estas crisis, eh, surgen otras crisis internas o surgen otras inflexiones u otras obturaciones dentro de nuestros proyectos de investigación. Entonces, eh, eh, tú Cecilia, lo mencionabas un poco también, ¿cierto? A propósito del estallido social, cómo, cómo ese acontecimiento te hizo revisar tu propio corpus o revisar esta, sí. esta genealogía, ¿cierto? Y convengamos en que este contexto nos ha afectado a todos y a todas y también en nuestros propios quehaceres investigativos, ¿no? Sí, sí, yo creo que en ese sentido yo he tenido así como... Fue como una montaña rusa constante, he tenido como mucho, no, no ha sido un solo estado. Eh, el, el tema, como mencionaba, del estallido social me hizo replantearme y, y como, fue como una, como una especie de, de renovación de voto con el tema que había elegido y con sentir que realmente era algo que me hacía pulsar, que me llamaba, que que me, me hacía generar un compromiso investigativo, que yo creo que es esencial. Si no hay un compromiso investigativo con lo que estamos haciendo, es súper difícil desinflarse. Por lo menos, yo me conecto con las cosas desde, desde ese lugar. Y, y, y para mí, en ese sentido, fue algo positivo. Me generó una sed de querer continuar con la investigación. Entrando en la pandemia, eh, también las cosas eh, fueron de inicio favorables, ya que, eh, voy a ir un poco más a lo doméstico, yo soy madre de tres hijos, y, y eso me impide mucho participar en instancias de diálogo como esta, por ejemplo. El hecho, y, y investigativamente, eh, las académicas que, que somos madres, estamos en, en, en un, digamos, en una plena desventaja de poder trasladarnos, de participar en congresos, de poder financiarlos, de poder llegar nuestra voz eh, con nuestras investigaciones y nuestros aportes a esas instancias. Por lo general nos quedamos encerrados en el ámbito de eh, la universidad o por aquí y allá una vez al año, así como dejando todo súper arreglado y voy, porque por mucho que tengamos muy buenos compañeros, eh, estamos también en otras labores que, que son así entonces finalmente a mí ese espacio de la pandemia y de poder estar un poco encerrada en la casa me permitió participar de muchos conversatorios de poder discutir con otras personas mi trabajo académico poder generar por ejemplo esta instancia eh, quizás para mí habría sido súper difícil pensar en viajar un día viernes a Santiago y, y, y demás, poniéndolo como un ejemplo pero por esa parte funcionó bien pero avanzando los meses obviamente se vino un desgaste, se vino un, un pesar, aparte, bueno, yo también trabajo como profesora en educación media y hemos tenido un desgaste laboral muy significativo, sumado con mi trabajo en, en la Universidad de Andrés Bello y también con el trabajo doctoral, por lo que se convirtió en una trinidad un poco compleja y, y ahí entre infla y desinflade de, de ganas de desgano eh, pero finalmente intentando concretarlo porque también desde volviendo un poco a lo que a lo que señalaba anteriormente ya, ya establecí el compromiso con lo que estoy haciendo entonces eh, siento que debo continuarlo ya me encuentro en una fase más, más bien cercana al cierre eh, ya tuve mi examen ya estamos ahí en, en los descuentos, como se dice, así que hay que jugársela. Bueno, y también por temas eh, relativos a, a lo que es estudiar en Chile, que es muy difícil. Y, y para las mujeres también es muy difícil estudiar y sostener una, una carrera de, de posgrado hasta el final. O sea, es cosa de ver las, las estadísticas y después eh, ver en qué se traducen esa, esas carreras y esos títulos, si vamos a continuar con un trabajo de que hacer científico, si vamos a encontrar algún cargo que de alguna manera en un espacio en donde se nutra con lo que nosotros sabemos hacer, queremos programar, etc. Entonces me parece también significativo desde el ámbito de, ser una, de poder colaborar a la investigación científica que venga desde las mujeres y... y y en comunión con todas las otras elecciones vitales que he tenido como ser madre también. Así que esa ha sido como mi, mi pandemia. <ríe> no sé si alguien más quisiera contar su, su experiencia. Sí, yo podría contar también que, claro, yo trabajo mucho tiempo en el colegio alemán y tengo un cargo modestamente lo digo, la verdad, porque yo soy la, la jefa de departamento, pero tenemos un, espero que digan lo mismo mis colegas, tenemos un sistema democrático, ¿cierto? Eh, pero además tengo la jefatura de curso y, y ha sido muy, o sea, yo soy honesta si les digo que yo trabajo de lunes a viernes, de, de, de, de lunes a jueves hasta las 11 de la noche en el colegio, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche en el colegio, de repente hago una pausa de una hora para almorzar, otra hora para tomar 11, pero eh, es, es muy intenso. Eh. Y, y el fin de semana lo dejo o para corregir del colegio o para trabajar en mi tesis. Y, o, y, o estas instancias. Esta instancia la que tuvimos cuando nos juntamos antes y esta instancia para mí, las instancias de volver a mi tesis, de corregir mi tesis, son como vacaciones lo podría decir así, Son donde, aquí no me gusta hacer clases, me encanta hacer clases, pero es tan frustrante esta distancia con, con, con los estudiantes, ¿cierto? Eh, yo soy profesora porque me gusta la relación con los estudiantes, entonces eh, lo que me proporciona en este minuto como el, el placer intelectual el, el carrete del fin de semana es, es trabajar en mi tesis, se fijan, trabajar en mi tesis, descubrir nuevas cosas, volver a corregir, entonces lo ha dificultado, eh, indudablemente lo ha dificultado. La decisión lamentable del ministro Figueroa de darnos vacaciones en abril significó para mí poder terminar el último artículo de mi tesis, ¿cierto? Y la semanita que nos dieron en agosto... Significó para mí terminar la tesis completa, no sé, terminar del mal y todo. Pero sí, eh, estamos muy demandados de tiempo. De trabajar en este sentido eh, ha sido muy difícil. Eh, eh, la parte de investigación, la de las charlas, lo la, otro ha sido, concuerdo con Cecilia, mucho más fácil, más fructífero, eh, mucho más enriquecedor. Pero el trabajo es complejo. Pero no es una queja, digo no, es que es complejo. Eso. Bien, eh, ¿alguien más quisiera decir algo? Sí, mira, más, me uno, por supuesto, a los comentarios de ustedes, porque también soy profesora, mamá. Y este año ha sido particularmente extraño, ¿ya? porque nos ha hecho pasar de una emoción a otra en muy poco tiempo. Al principio a mí me parecía una ventaja estar en la casa, eh, pensaba que iba a tener más tiempo. Ya para, para poder escribir para poder desarrollar el proyecto para ir escribiendo la tesis y me di cuenta de que el trabajo era demasiado demandante ya, se estaba, y a esta altura ya yo, yo creo que queremos que termine luego el nuevo año eh, es demasiado demandante entonces compatibilizar todo eso dentro de un mismo espacio doméstico creo que es complejo eh, las ventajas que he visto son similares a las que se, me, se han mencionado, como poder, no sé, tener contacto por Zoom con personas que quizás no tienes alcance, eh, poder participar de, de congresos, poder estar presente en charlas. Eh, en ese sentido, te da una ventaja lo, esto que estamos haciendo ahora mismo, ¿ya? Poder estar en este momento, ¿cierto?, eh, desde nuestras casas, poder movernos en, en nuestro espacio. Pero, claro, funciona paradójicamente, ¿ya? Hay momentos en que uno quisiera que todo volviera atrás, ¿cierto?, y pudiéramos retomar una vida cotidiana que no tenemos ahora. Y en medio de una situación eh, crítica en el país, que es la violencia que vemos a diario. Eh, no es menor que tantas personas estemos trabajando los temas de violencia, de marginación y de segregación son temas que son también nuestros temas ¿Ya? cuando yo pienso cuando uno elige un tema de investigación parte como dice Cecilia también una parte de nosotros está ahí una parte de nuestro interés viene por algo personal también y que después uno se da cuenta, nuestras personas también es colectivo eh, y me parece que el tema de la violencia que se está dando en Chile eh, Vuelve, vuelve a rememorar situaciones que son escabrosas, pero que pensamos que en este tiempo que existe tanto organismo internacional, quizás se podía mediar, ¿ya? y al darnos cuenta que no, yo creo que eso también nos afecta en nuestras investigaciones, porque yo pensaba la otra vez, estoy escribiendo sobre esto, mientras está ocurriendo, eh, y sentía, me sentía en un momento como que estaba un poco frívola, si decirlo de alguna forma. Como estoy apasionada en un tema eh, que es doloroso para muchas personas, pero que a la vez está sucediendo. ¿Ya? Entonces eso también, eh, también nos hace como pensar, pensar más en nuestro tema, eh, relacionarnos más profundamente también, más, más. hay un compromiso mayor que yo ahora. Con, yo creo que con todos los temas que estamos trabajando, por ejemplo, Enrique, que trabaja con el tema digital, Ahora estamos todos acá, eh, digitalizados ya, eh, nos vemos obligados a hacer todo esto a través de redes sociales, tuvimos que aprender a usar estas plataformas eh, y muchas otras cosas. Entonces creo que de alguna manera nos afecta, ¿cierto? Eh, física, simbólicamente, a, a todos nosotros. Gracias Luisa. Enrique, ¿quisieras mencionar algo? Bueno, eh, qué más se puede decir de, de todo lo que han dicho, digamos, casi como una voz común respecto a eh, cómo nos pilla esto como investigadores, es decir, eh, el, el, los beneficios que puede tener el contar con más tiempo en la casa, fuera de otras preocupaciones, pero también un desgaste respecto a lo laboral, a lo anímico, a las preocupaciones o a los distintos otros trabajos que uno tiene dentro de, de, de la casa, ¿ya? Y compatibilizar eso siempre se hace complicado. Eh, dentro de las bondades de esto es como es ver un poco cómo ciertos eh, sectores no hemos, eh, como decirlo, reconciliado con lo digital, es decir, hemos visto en él un aliado para distintas instancias de comunicación, de compartir, de, de estar presente, eh, entre comillas, con las otras personas, por ejemplo, con esta instancia en la que estamos nosotros eh, aquí conversando, mientras otras personas en sus casas también nos están viendo. ¿ya? Eh, un, un poco la, las bondades que tiene este, este, este momento, pero sí, ciertamente está unado con eh, las dificultades en, en, en todo sentido, en, en laborales, anímicas y de todo. No sé si uno puede agregar algo más respecto a todo eso que hemos dicho hasta ahora. Y yo concuerdo contigo, Enrique, al parecer es una voz común y que se extiende, ¿no es cierto?, tanto a lo largo de la academia como también yo lo puedo ver en, en, en lo que es la docencia en, en colegios, ¿no es cierto?, en escuelas. Hay, hay un desgaste que es notable y, y bueno, esperamos, ¿no es cierto?, que, que también pueda terminar lo antes posible. En el, en el chat hay algunos mensajes, Lorena Quintero, hola a todos y todos saludos desde Casa Blanca, eh, nos mandan, y también hay otro post que dice, Tremendo es el eco de la violencia colonial, aún retumba hasta nuestros días, si bien hemos avanzado en ello, como podemos evidenciar más rápido la violencia más brutal, esa que es cotidiana, que asumimos como normal, que es parte de la construcción, queramos o no, de nuestra identidad cultural latinoamericana. Muy interesantes temas de investigación, gracias por compartir. Sin duda, ¿no es cierto?, la violencia del cotidiano es la que está más inserta, la más silenciosa y la, la que más nos hiere. Lo importante es tener conciencia de, de que está ahí. Sí, yo quería agregar algo sí. después de haber escuchado a, a, a Enrique y después de escuchar tu trabajo, yo creo que ustedes también tienen que ver, muchos de ustedes recibimos este texto que salió en noviembre, creo yo, la historia de Pareman, ¿cierto? Que a través de la foto de este joven que está detrás de un disco Pare, ¿cierto? Se genera un superhéroe y hay un joven que, que, firma, que escribe en, en Instagram, ¿cierto? Como el borrador oficial que hace toda la biografía desde la primera persona de este superhéroe pareman ¿cierto?, a través de esta imagen, de esta foto, y de alguna manera eh, la exposición que hicieron, hicieron ustedes dos me recordó ese fenómeno literario, y yo insisto, o sea, eh, creo que es bueno que la, la, el, la academia se salga de la academia, que explore esas otras expresiones, eh, la fotografía aparece ahí como, como un recurso testimonial, pero también tiene una... Tiene una composición tremendamente artística, eh, esa imagen de este joven así, y que da finalmente voz, a, a, a se convierte en una voz narrativa. Eh, bueno, eso quería acotar, que de alguna manera, bueno, todos nosotros nos vimos impactados por, por lo que ocurrió el 18 de octubre del de, de año pasado, y todas las violencias que hemos visto, el, que hemos sufrido todos los que a los que no nos dan voz, ¿cierto? Pero igual... Igual nos hacemos escuchar. Eso, que es tu, tu o sea, sus dos exposiciones me hicieron recordar esa, esa manifestación, digamos. Gracias, Pati. Ahí, no es cierto, tenemos también como evidencia los, bueno, los muros censurados del estallido social en Plaza Dignidad. Era una narrativa preciosa, tremenda, dolorosa, pero también muy, muy incisiva. Bueno, por algo los borraron. Y ahí también tenemos miles de de otros temas para generar, ojalá, más encuentros y más diálogos acerca de lo que, de lo que estamos viviendo. Así que, eh, bueno, Macarena, te doy el paso, agradecerte eh, el espacio una vez más, fue súper nutritivo poder conversar entre nosotros y, y, y ojalá que sigamos eh, reuniéndonos en este espacio, sea la virtualidad o sea presencial. Así que muchas sí, gracias. Absolutamente. A nombre de la Comisión Organizadora de las Jornadas, les agradezco enormemente su generosidad, eh, su interés también por participar y mostrar sus trabajos eh, y sobre todo el diálogo, todo este diálogo que podemos desplegar a partir de lo que estamos viviendo y, y revisar también cómo esos diálogos o estas crisis van resonando en nuestros propios proyectos, ¿no? como que en primera instancia, podíamos ver que eh, cada uno tiene su especificidad, pero terminamos desembocando en un problema que es global y es común. Y como decíamos, no estamos tan, tan solos ni tan perdidos, ¿cierto? Eh, así que les agradezco enormemente este diálogo. Extiendo el agradecimiento también a quienes se conectaron por Facebook, a quienes comentaron y a Álvaro por hacer posible esta transmisión. Y ya para ir cerrando, les invito a conectarse el próximo viernes 27 a la última sesión de las jornadas. Al mediodía vamos a tener un conversatorio entre la académica y profesora del Instituto de Estética de la Católica, Lorena Amaro, y la profesora e investigadora de la Chile, Darcy Dol Y se van a encontrar en un diálogo muy interesante, muy contingente también, que se titula Autorías Femeninas, Sujetos, Estrategias y Campo Cultural. Y ya uh, en este mismo bloque horario, a las dos y media, vamos a tener la última mesa de trabajo con estudiantes del doctorado de la Universidad de Chile. Así que nos vemos el próximo viernes y nosotros nos mantenemos en contacto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, muchas gracias. Chao, Chao. Chao. Chao. Chao. que estén bien. Muchas gracias.